Suscríbete y dale a la campanita. ¡Hoy nos vemos Tulegel! Pues eso, si nos vamos tú de gel, da igual, pero suscríbete y dale a la campanita. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, vaya día más asquerosito que hemos tenido. Parecía que nos recuperábamos, ahora no vamos para abajo, ahora para arriba, esto está medio loco. Y bueno, quería hacer un pequeño análisis, tampoco voy a liarme a hablar aquí, a enrollarme, porque no tiene ningún sentido, eh, creo que es mmm, en este momento es más indicado ir al grano. Bueno, en principio, la cuña famosa del canal que rompimos, ha cumplido su objetivo, y hay gente que me dirá, ya, pero podemos irnos a esta zona, sí, y además esta zona es súper importante, ¿vale?, la de 19.250 aproximadamente, y ahora veremos por qué, porque en principio, inicio del canal, ¿vale?, bueno, inicio de la cuña, podríamos irnos ahí, lo normal es que, pues bueno, el ancho más o menos aproximado, ¿Vale? El ancho, ese ancho medio del, de la cuña lo hemos cumplido, con lo cual, eh, canal objetivo cumplido. ¿Que se puede ir más abajo? Por supuesto que sí. ¿Que esta zona de soporte es importante? Importantísima. ¿Vale? Ahora, ahora vamos a ver una cosa súper importante, y es el siguiente punto de vivo de los 19.245, y es la defensa férrea, ¿por qué tenemos que preparar nuestros batallones y nuestras defensas? porque tenemos que hacer la defensa de los 20.000, la zona de 20.000, y la zona de 19.245 es especialmente sensible ¿por qué? dejad de que no, no es más importante esta que está aquí más abajo o, o esta mínimos, evidentemente los mínimos son importantísimos ¿pero por qué es importante esta zona? pues muy sencillo, vamos a irnos al semanal, y vamos a ver en semanal tiki tiki tiki ti. Tiki, tiki, tiki, tiki. ampliemos, ampliemos y vamos a irnos aquí pues si no, el volumen no nos deja A ver. ¿Qué pasó aquí? Los cierres. 19.259 aproximadamente, ¿vale? Realmente nos lo está dando en 10. El low es 19. 18.626. Bueno, aquí nos dicen, bueno, no, pero es el low de la. El low del cierre. Es el close. Eh, be, be, no, aquí. Eh, 19.315 vale yo digo 19.250 aproximadamente también por el apoyo de esta de la siguiente mecha entonces esa es una zona súper importante pues cierre semanal con lo cual soporte soportable soportoso eh importante que esta semana hemos hecho una mierda de vela, la, bueno, la semana pasada eh, abrazando, a, no solo a la anterior sino a las tres anteriores, con lo cual pues bueno, pum, siguiente zona de soporte importante, importante, y si más justo en la que estamos, semanal, vale, veis que estamos en esta apertura, este cierre y este cierre que hubo aquí junto con este otro, vale, uno, dos eh, cierre, apertura, apertura eh, eh, perdón cierre, apertura, cierre, apertura apertura, vale entonces, toda esta zona, toda esta línea justo en la que está ahora mismo el precio, en semanal es básico, importante y tremendamente no perderlo. Porque si lo perdemos, pum, siguiente escalón, lo tenemos ahí, 19.200 y pico aproximadamente. Eh, estamos en jugueteo, yo lo que creo es que vamos a estar bastante tiempo laterales, ahora me voy para arriba, ahora me voy para abajo, ahora tiro para un lado, ahora tiro para otro... Eh, Creo que nuestro objetivo de llegar a los 20. a este. A este a este pincho que hay aquí, de 26 y pico, y a la zona de los 28, ¿ha terminado? No, yo no lo creo. ¿Vale? Eh, ¿Todavía se puede llevar a cabo? Por supuesto que sí. Vamos a ver cómo, cuándo y por qué. Bueno, cuándo no lo sabemos, bueno, no tengo ni puta idea. Ojalá pudiéramos manejar más la temporalidad. Bueno, pues con la cuña cumplida y ya, ya la conocemos todos. Vamos a eliminarla, vamos a quitarla de aquí, ¿vale? Porque nos va a hacer. Eh, ver menos eh, que lo que y esta otra línea también esta no la quito porque es una zona importantísima eh, ¿qué vamos a hacer? vamos a tirar la línea de mínimos ¿vale? vamos a ir a, a lo básico venga, línea de mínimos vamos a irnos ahí ¿vale? toque abajo, toque abajo toque abajo ¿sí? yo creo que hay, hasta aquí estamos todas de acuerdo toque líneas de máximos, tacatás más o menos, hay ¿vale? Un toque, dos toques, tres toques. casi cuatro toques, ¿vale? Eh, son zonas, ya sabemos que no es una línea exacta, pero bueno, como lo dibujamos así para también tener una percepción rápida y verlo, y verlo de una forma limpia, pues creo que es lo mejor. Entonces, pues ahí tenemos un canal. Ese canal, mientras lo respetemos, bueno, no hay problema. Dice, Ay, ¿es que se puede perder? Pues claro que se puede perder en cualquier momento. Si lo perdemos, evidentemente, ¿dónde vamos? Ya lo hemos visto. ¿Vale? La zona de cierres 19.250, zona de mecha 18.930 ah, aproximadamente. ¿vale? Eh, y ya de esa zona, pues a los mínimos. ¿Que podemos visitar los mínimos y luego volver a intentar otra vez arriba? Por supuesto que sí, claro que sí. Claro que sí. Es un movimiento perfectamente y se puede dar mañana mismo. ¿cómo Ya me acabas de calar, que no, ¿cómo que mañana mismo? Sí, muy sencillo, fijaros dónde estamos, ¿vale? Al borde del abismo. ...y mirar dónde está el RSI... ...¿vale?... ...fijaros dónde estábamos en este punto... ...y dónde estaba el RSI... ...¿vale?... ...que hizo cayó... ...como hizo ahora... ...subió... Como, ...como ha hecho ahora... ...y en esta caidita... ...este segundo... ...este segundo mordisco que dio... ...fue... ...esta caída... ras, ...que fue desde donde estamos ahora... ...hasta la zona de mínimos... ...ni más... ...ni menos... ...entonces... ...¿puede hacerlo? ...claro que sí... ...por eso digo puede hacerlo... ...mañana... ...ahora... Dentro de un rato... ¿Vale? Y esto es cuestión de una, dos, tres. ¿Tres velas de cuatro horas? Más o menos. Bueno, al final se dio un poquito más, pero lo, lo gordo, una, dos, tres, cuatro, cinco velas de cuatro horas. Vamos, que básicamente tres velas de cuatro horas. En temporada al final se alargó un poquito, pero luego la recuperación este es tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, vamos a ver si vamos a dejar esto dibujado tal cual y vamos a intentar arramplar. Eh, canal arriba eh, Zona, primera zona a, a intentar alcanzar sería Vamos a verlo pues vamos, a hacer, vamos a hacer un poquito de número, ¿vale? Sería esta zona, ¿ves? Este pinchito que hay aquí, con este pinchito que hay aquí Más o menos en ese alrededor Por eso tengo yo también marcado Esta zona, que aparte la tengo marcada Porque fue una resistencia, ¿vale? Es un soporte eh, Entonces, bueno, es una zona, como zona intermedia eh, Tengo una alerta puesta ahí, ¿vale? En 22.257. Es por, por marcar una zona intermedia, ¿vale? Entre lo que sería, si dibujamos ese rectángulo aproximadamente, ¿vale? Una cosa así. ¿Vale? Entonces, ya tenemos ahí un análisis básico, y es que no hace falta realmente ahora mismo, tal cual están las cosas, no hace falta más. Decir, si el mercado mañana le da por darse la vuelta y empezar a subir, ¿vale? Primer objetivo, ya lo tenemos claro. ¿qué pasa en esta zona? fijaros que vamos a tirarle un FIBO eh, si miramos esta caída pues desde el mínimo ahí, hasta el máximo, este máximo que marco aquí ¿con qué nos coincidiría? 0.38 primer rebote importante, bueno, tenemos el de 0.21 que ya lo hemos tocado, ¿vale? hemos ido a la zona, pero la línea verde es la que, la que bueno, pues suele ser bueno, más más interesante y bueno, pues primer toque ahí, vamos a ver si lo cumple después podríamos volver a la línea de tendencia, luego podríamos volver a la zona de 50, a la línea azul, eh, intentar un ataque a la zona de golden, bueno, ya veríamos, a ver, vale, de momento hay que ir paso a paso y no decir, no, mañana estamos en 3.000, o pasado estamos en 50.000, no, porque esto no funciona así, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, ¿vale? intentamos en los retrocesos, con los que somos más osos, coger posiciones, y en los impulsos, pues bueno, pues ir vendiendo poco a poco para... Eh, si alguna vez te toca, para mí de vez en cuando me toca hacer algún corto, de vez en cuando hago alguno, eh, no me, no soy muy aficionado a los cortos, pero sí que los hago, las cosas como son, para que no vamos a engañar, y a partir de ahí, pues cada uno que haga lleve la estrategia como, como le venga en gana, como crea conveniente, ¿vale? Que es lo importante. Vamos a poner esta más aquí y esta, ahí, eso es más, un poquito más correcto. Entonces, bueno, tenemos nuestro canal, por un lado, ¿Podríamos ponerlo a los bordes? Sí, pero bueno, prefiero darle el toque aquí, toque aquí y tal cual me cruza, ¿vale? Que luego me da micro sustos, como estas microsalidas por aquí, bueno, sí, que quizás sea más correcto hacer así. plus tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques ahí. Aquí hemos perdido un poquito, bueno, pues nos venimos y hacemos así, inclusive podríamos tirarla dando toque aquí y en esta otra mecha, luego apoyarnos aquí, pero bueno, es una zona, tampoco vamos a volvernos locar, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos ahí un canalillo que está interesante, eh, vamos a ver si conseguimos, de momento estamos intentando hacer una zona de suelo, de soporte, en, aquí, eh, si no lo perdemos, ¿vale? para venirnos aquí abajo y poder hacer mejor, alguna alguna comprilla, pues rebotaremos y nos iremos a la alza, creo que principalmente y o inicialmente a esta zona. Después ya veríamos, hay que ir paso a paso. Bien, eh, hoy ha sido un día muy negro y muy malo en todas las bolsas. Se ha dado bastante, bastante mal. Eh, vamos a verlo por aquí, ¿vale? Porque, eh, y sobre todo veis el SP500, que es el que bueno, pues digamos el que el jefe, el que manda va, va, va a cerrar ya el día y con una vela. Eh, bastante feota, vale. si lo vemos en una hora, posiblemente veis, cierra, cuando cierra, no sé por qué, es una ley no esquita, pues tiene esas costumbre de hacer esas velas verdes, como diciendo, ya, mañana será otro día y conseguiremos hacer algo bueno. En una hora está el, el, el esquema completamente reventado, en cuatro horas, pues bueno, pues la media, la zona de 200, en la zona de 4000 ya prácticamente, porque hay una paradiña en 4100, ¿vale? Lo que es este, este apoyo que hay aquí. Con esta zona, esta zona y luego otra zona que tiene más atrás. La zona de 4.100 podía ser, pero yo creo que 4.100 se vendrá después a la zona de 4.000. ¿Puede ser que a la media de 200 le haga una paradiña y volver a retomar 100? Sí, ya veríamos, a ver. Pero hay que esperar mañana hasta el oro bajando, que sigue bajando. Yo digo, esto, esto es todo una auténtica locura. ¿Y dónde está el dinerito? Pues fijaros, mirar USDT. Mañana os enseñaré a hacer una cosita que creo que es bastante interesante. A los que queréis de verdad seguir como va el mercado, eh, mañana os voy, a hacer, os voy a enseñar a hacer una cosa que os va a gustar eh, y que, bueno, que creo que es interesante y que vamos a estar mirando todos los días. ¿vale? Aparte de enseñaroslo, vamos a estar mirándolo todos los días porque creo que es algo que hay que hay que ver de una forma, bueno, pues diferente. Eh, Ethereum, pues exactamente igual que Bitcoin, sigue dentro de este canal que dibujamos, con esta falsa salida, toque, toque, falsa, falsa ruptura y toque, media de 100, que, que viene a recogerla, es otra de las cosas que para mí me hace pensar que todavía esto no ha terminado. Aparte que la última semana de agosto suele ser artista. El total market, bueno, veis que ha intentado irse más abajo de, de, de los cierres de días anteriores. Y sin embargo, pues está recuperándose. A ver si cierra con un martillo, cuanto más arriba mejor. La dominancia de Bitcoin, que en principio estaba haciendo pupa por la mañana. ¿Veis? Al final está terminando con un martillo invertido. Bueno, ver, todavía quedan tres horas y media. Puede terminar aquí arriba, si quiere, en un momento dado, pero... De momento eso es bueno, eso es bastante bueno El oro, lo, lo dicho, ha intentado ir al alza, a la baja Una vela de indecisión, bueno, vamos a ver qué pasa mañana eh, Y en cuanto a las altcoins, pues bueno, ha habido un poco de todo Pero más bien eh, un poco de poco, que más que de todo ¿veis? Mucho rojo, mucho rojo, mucho rojo Y en verde, pues cuatro, cuatro cosillas Tenemos neblio, cosa buena EOS, los library kids vuelven el dinero gratis a hacerlo Chiliz, muy bien Network y bueno, y poca cosa más ya que comentar, porque bueno, el resto está, pues eso Atom la sabe, que están aquí aguantando contra Ethereum, el Litecoin aguantando ahí un poquitillo, esto es, eso es bastante bueno eh, y bueno, y poca poca chicha, ¿vale? Los, con las altcoins tenemos que esperar a ver qué pasa mañana, mañana es un día a mí sabéis que me lo gustan, martes me gustan, ¿por qué? porque despierta el volumen y cuando el volumen despierta es cuando de verdad podemos ver eh, ¿Qué puede hacer el mercado? A partir de esta noche, mañana, a partir de las 6-7 de la mañana, vamos a ver qué tal van las cosas. Eh, me fío poco de los ojos rasgados y más de empezar con la apertura en Europa, que después de un día tan negro como hoy, quizás eh, mañana sea un poquitito mejor y nos dé un poquito de las para tener un pequeño rebote. Así que poco más, no me quiero enrollar, lo dicho, aquí tenemos el canal. Tenemos una zona objetivo por arriba y tenemos una zona objetivo por abajo que sería la zona de los 19,250. Así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.